Eso se habla, que se habla de que no fue simplemente en el momento ¿y qué tal si hago este movimiento? No, ese movimiento se hace porque ya se trabajó, porque no. preparaste un partido con esa posibilidad de que en cierto momento el equipo tenga que tener un cambio. Hoy veo un equipo de Cruz Azul eh, fuerte, complicado para, para Santos, pero eh, creo que va a ser una buena final. Bueno, se terminaron los tiempos también de Carlos Hurtado, entre otros en Cruz Azul. Bueno, así va la encuesta, cuál será el resultado de la final de ida. Ahí tenemos 58%, dice que gana Cruz Azul. Bueno, calma, ¿eh? El, el partido es en Torreón. Y el entrenador Guillermo Almada toca en la herida de Cruz Azul. No puede detener el rival. Bueno, aquí están los eh, jugadores más experimentados de ambas liguillas, de ambos equipos. En esta, en esta final hay experiencia en los dos lados, por supuesto. Y más, en, obviamente, en el equipo de, de Cruz Azul. Ahora, Jared, eh, mucha gente decíamos que Cruz Azul era afortunado porque no tenía que enfrentar en la final pues, a un equipo como el América, que es su, aparentemente su némesis, como el plantel de Rayados, el de Tigres, el de León, y, y que era afortunado por eso, porque se cargó en el camino, pero va a jugar contra el equipo o uno de los equipos más ganadores en la historia de los torneos cortos. Desde hace 25 años, Santos se ha encargado realmente de llegar a un nivel protagónico. Y otra cosa, Jared, si Cruz Azul juega contra el América o contra Tigres, se reparte un poco la presión. Yo creo que sí. Santos también tiene presión, tiene presión interna, claro, la tiene. Pero no tiene el nivel de presión que tiene en América o que tiene un Tigres o un Rayados cuando juegan una final. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, no tiene esa presión mediática, ¿no? De, de tener que eh, quedar campeón por el plantel que tienes. A veces no por historia, ¿eh? Sino por el plantel. Y ahí puede incluir a Monterrey y a Tigres, que serían en ese sentido obligados, ¿no? Por, por los jugadores. El caso de Cruz Azul es diferente. Por la historia, eh, por el tiempo que tiene eh, sin ser campeón, es se viene esa, esa parte de, de la obligación de, de querer ser campeón o de, o de tener que ser campeón. Pero creo que eh, declara muy bien eh, Almada, entiende la desesperación con la que puede llegar a, a jugar en su momento el equipo de Cruz Azul, pero ellos se tienen que enfocar en lo suyo, en, en preparar y hacer lo que han hecho durante todo el torneo. Hoy este Cruz Azul... Creo que en ese sentido también Reynosa ha hecho un gran trabajo y lo hemos visto en lo que estuvo declarando anteriormente Pietra Santa, que el equipo se ha mostrado con personalidad, que ha sabido sacar este tipo de partidos sin, sin caer en la desesperación, que eso es un punto a favor, ha so, salido adelante contra Toluca y contra Pachuca de una buena manera con bases, con fundamentos y no aventando el balón a la olla y no aventando pelotazos, a ver si cae el gol que les pueda dar la diferencia, el equipo confía en el trabajo, hoy enfrente tiene un equipo que si bien es cierto, eh, no le puede representar esa parte que tú dices de, de hacer que mitad de mitad pueda sentirse, oblig sentirse obligados, pero sí tiene un equipo que le va a complicar muchísimo un equipo que no le va a ser fácil un equipo que le va a apretar en toda la cancha los 90 minutos o más que puedan ser del partido y eso al final del día creo que termina pensando mucho más que cualquier otra cosa de, de decir que hay obligaciones o no Claro, en eh, Mauricio, la, la versión que vimos de Santos al final del partido en Puebla, ¿no debe preocuparle a, a, a la afición santista? Vamos a entender que, que en, para ese momento Santos había la, la gran ventaja que tenía sobre el conjunto de Puebla, para mí es un equipo que trabaja muy bien, que si bien es cierto no tiene grandes individualidades, sí a nivel colectivo despliega un muy buen fútbol con dos futbolistas como Preciado y Otero que son muy rápidos, que van por los costados, con Gorriarán y Cervantes en, en medio campo, con Diego Valdés que se mete muy bien a las espaldas de los contenciones y con el mudo Aguirre como referente de ataque que vive un gran momento y las liguillas son para los futbolistas que viven este tipo de momentos en eso, en eso puede llevar ventaja el conjunto de la comarca Sí, de acuerdo, aquel que considere Jorge Petrasanta que Santos es un rival cómodo para Cruz Azul está completamente equivocado, yo no Tampoco veo, yo entiendo que Cruz Azul es favorito, pero tampoco veo que sea una sorpresa sublime que Santos termine siendo campeón. No, mira, después de que Cruz Azul fue campeón, Santos ha ganado cinco títulos. Cinco títulos eh, después de, de ese campeonato. O sea, está más acostumbrado Santos a vivir las glorias y a saborear los éxitos mucho más que, que Cruz Azul. Tiene un equipo joven, es cierto. Es un equipo rápido, acelerado en, los, en ocasiones. Es cierto también, pero es un muy buen equipo. He escuchado cada cosa. Como esa de que, ¡ahora sí! Porque ya no está el América, ya no está Tigres, ya no está. ¡Ahora sí! La puerta abierta para que Cruz Azul sea el campeón. Miren lo que dice el dedito. ¡No! Santos se la va a poner bien complicada la máquina. Bien difícil. Sí, de acuerdo. José Ramón, este obviamente, yo, otra vez Cruz Azul es, es favorito. Y digo otra vez, como ha ocurrido en la historia reciente ahora. Eh, es verdad que Luca lo presionó a Cruz Azul es verdad sí, que sí, sí. Pachuca le sacó dolores de cabeza pero Santos lo va a llevar a otro nivel ¿eh? Santos es un equipo yo lo decía Jared Burgetti es un equipo que juega bien, tiene buenos jugadores lo decía también Mauricio Imay tiene dos, dos, dos extremos muy buenos, rápidos, peligrosos con gol, tiene a Gorregrán que es un gran elemento cerebral tiene al otro chico Diego Valdés tiene en la banca Julio Furch que en cualquier momento puede entrar, tiene un muy buen portero en el caso de Acevedo Me parece Acevedo. que Almada Ha hecho un gran trabajo Es un técnico muy nervioso, muy temperamental Que dialoga constantemente Con los árbitros, te constantemente Presiona a los árbitros Y el Santos es un equipo que te presiona Que juega bien, sobre todo cuando juega en su casa Allá en Torreón Es un equipo que el público lo apoya muchísimo Juega bien, juega bien al fútbol Y por eso está en la final Merecidamente, porque ha ganado, punto, nada más De acuerdo bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en Fútbol Picante desde casa. Regresamos para escuchar a los porteros, que pueden ser hombres vitales en esta final.